Hey, tú, que eres un amante de la tecnología, así como yo. Claro que ella no me ama, pero ahí estoy, en la frienzón de la tecnología. Hoy vamos a descubrir si nuestro teléfono está intervenido y cómo es que hacen estas sabandijas para rastrear nuestras llamadas telefónicas. Esto lo podemos descubrir a través de unos simples códigos, y estos mismos códigos nos van a permitir poder eliminar el espionaje que nos hagan sobre nuestro dispositivo. ¡Ah! Pero tú me dirás. Eso de los códigos ya me lo sé. Todos lo saben. Eres un noob, José Matsu. Tranquilo, amigo hater. Si ya sabes lo de los códigos, pues avanza el video hasta la parte donde hablo cómo se hace el rastreo de llamadas telefónicas y averiguar la ubicación de una persona a través de una llamada a ver si esa te la sabías. Bien te recuerdo que lo de los códigos lo voy a dejar en la descripción del canal para que lo puedas apuntar o revisar cuantas veces quieras directamente. El primer código es asterisco numeral 21 numeral y luego aplastamos la tecla llamar, así de fácil, con este código podremos descubrir si tienes el desvío de llamadas habilitado o mensajes de texto u otros datos habilitados, lo normal es que todo lo que veas aquí en pantalla esté como no desviado y si sale algún número ya valiste, alguien te está espiando, por ejemplo si en la opción voz tienes desvío quiere decir que cuando alguien te llama y no contesta automáticamente la llamada de voz que te dejen se guardará en el buzón de voz de otro teléfono, no del tuyo y los mensajes que te escriban no llegarán a ti sino al otro número. Esto pudo haber sido hecho por alguien profesional. O lo más probable, le prestaste el móvil a alguien de tu confianza y lo hizo sin que te des cuenta. Pero tranquilo, te voy a explicar cómo hacer para cortar la comunicación con estos números o estas personas que te están espiando. Vamos con el código número 2. Asterisco numeral 62 numeral. Y ahora le damos a la tecla llamar. Podremos conocer a dónde se debían tus llamadas mensajes de texto, etc. El número que nos aparece puede que sea el número de la casilla de voz de un proveedor telefónico, pero lo recomendable es que lo apuntes y llames a ese número, que debería indicar que es un número del buzón de voz. Porque si no lo es, te están espiando, ¡pues papá! Ah, y ahora tú me dirás, ¿y ahora qué hago si creo que me están espiando? Tranquilo muchacho, el siguiente código es tu nuevo dios Asterisco, numeral, 02 numeral Y nuevamente le damos al botón llamar Este código lo que hace justamente es eliminar cualquier número asignado al desvío de llamadas Quiere decir que si alguien te estaba espiando ya no lo puede hacer Ya lo eliminaste papá, eres un hacker Y de los buenos, los de noble corazón, los que se quedan en la son. No mames, me salió una rima. Ah, pero en el concurso de rap improvisado. Gracias cerebro, gracias. Bueno, este código es muy importante y ojalá no te olvides, por si acaso te lo dejo en la descripción. Y de paso te suscribes, que es gratis. Por ahora. El cuarto código es el asterisco numeral 06 numeral. ¿Este código para qué sirve? Pues para conocer tu código IMEI, es un código único asignado para cada equipo y si lo pierdes y otra persona tiene acceso puede clonar la información de tu dispositivo móvil y puede usarlo para hacer muchas fechorías. Así que ten mucho cuidado y ten mucho recelo con este código, nunca des este número en una llamada, en una conversación telefónica o a ningún supuesto operador que te llame por información. Bien, hasta aquí lo de los códigos. Ahora vamos a ver cómo estos rufianes, estas sabandijas indeseables, pueden rastrearte a través de una simple llamada telefónica. La forma en la que los gobiernos o los estados de un país rastrean la ubicación de una persona a través de una llamada telefónica es algo relativamente fácil. De hecho cualquier persona lo puede hacer. Lo mínimo que se requiere es que esta persona que te quiera rastrear esté conversando contigo en promedio 3 minutos, pero en realidad ni siquiera son 3 minutos, puede ser mucho menos, dependiendo de tu región o de tu ubicación actual. En las películas de acción, policiales o suspenso, rastrear una llamada o una persona a través de una llamada telefónica se ve un poco complicado, pero en realidad solamente se requieren 4 códigos. Estos códigos son el código MCC, el código LAC, el código MNC y el código CELID. Ah, pero tú me dirás, ni siquiera sé qué son esos códigos, eso suena muy complicado. Pues no, amigo hater, en verdad es muy sencillo y te la voy a explicar ahora mismo. Los rufianes entran a la página cellidfinder.com, aquí solo ingresan tus códigos mencionados y pimba, podrán ver tu ubicación. Aunque no tengas GPS y tampoco tengas paquete de datos o Google Maps. ¿Pero cómo hacen estos rufianes para arrastrar la ubicación de alguien que ni siquiera conocen? Pues simplemente, desde su dispositivo móvil, instalan una aplicación de la Play Store. G-Net-Track-Lit. Ah, pero tú me dirás. Pero ese tipo de aplicación es seguro que tiene virus o malogra los celulares. Tranquilo mi querido ñoñazo, todas las aplicaciones de la Play Store están garantizadas por Google y estas aplicaciones vienen sin ningún spyware o ningún tipo de malware, puedes instalarlas con confianza. Confía en mí, yo no te voy a engañar, como ella. Bueno vamos al grano, aunque en realidad esta aplicación sirve para saber dónde estás, en caso te hayas perdido o no tengas GPS ni paquete de datos para usar Google Maps, también es posible usar esta aplicación para saber dónde está la persona que nos llama. Lo primero que vamos a hacer es justo lo menos fácil, pero tampoco es tan difícil. El rufián que te quiere espiar entrará desde su propio móvil a la opción de ajustes del móvil, luego busca la opción de redes y luego escoge la opción redes móviles. Aquí es donde dice modo de red preferido, se escoge la última, solo GSM. Pero, pero, pero, solo configura este tipo de red mientras se usa la aplicación GeneTracklit, ya que el modo GSM deshabilita todas las redes móviles disponibles. Y bueno, mira cómo en mi caso, al volver a activar todas las redes, se activa el 4G nuevamente, de forma automática, aunque a veces esto no pasa y hay que activarlo el 4G de forma manual. Bueno... Ahora se abre la aplicación y acá vamos a ver todos los códigos que te mencioné. No te pierdas entre tantos datos, ya te dije que esta aplicación en realidad es para cuando te pierdas por el mundo. Bueno, vamos a lo que nos compete. El primer código es el MCC, este es el código de país o región. Y vas a ver que en las películas policiales se demoran algo en encontrar este código. Porque en Estados Unidos o en Europa hay muchas regiones. Sin embargo en Latinoamérica no, cada país tiene una única región asignada. Y lo más seguro es que quien te quiere espiar o quien quiera rastrear tu llamada, obviamente va a ser a tu país. Seamos realistas, somos pobres y no quieren personas de extranjeros saber información de nosotros o ubicarnos por una llamada telefónica. El segundo código es el MINC y corresponde al código de tu proveedor móvil. Ah, pero tú me dirás... ¿Cómo los rufiones van a saber el código de mi proveedor cuando me están hablando? Fácil pues papá, cuando te llaman por teléfono lo primero que suena es el audio que corresponde al proveedor telefónico que tienes. El tercer código también es fácil, es el código LAC, es un código universal de área de localización, igual cualquier empresa telefónica puede decir el código LAC de tu ciudad o de cualquier ciudad dentro de tu país. Y el cuarto código es el código ID. Este es un código único para cada celular. Quiere decir que de los cuatro códigos que se necesitan para poder interceptar o rastrear tus llamadas, tres son fáciles de conseguir por cualquier persona. Lo único que se necesita es el cuarto código, el ID, Pero hay tres formas también de conseguir este código ID único. Las tres formas, una es fácil, otra es más o menos y la otra es difícil. La difícil es la más segura, es a través de una orden judicial, pero una persona que quiera ilegalmente rastrear tu conversación telefónica no la va a hacer. La segunda forma es que la persona que te quiera rastrear o quiera rastrear tus llamadas va a tener que ser alguien de tu confianza, que tenga acceso a tu móvil y que sin que tú te des cuenta instale la aplicación. Una vez que instala el GeneTrack en tu celular y puede ver tu ID, lo desinstala y listo. Aunque sí, es cierto, es un poquito complicado que lleguen a instalar esta aplicación sin que te des cuenta. Por eso que viene la parte más fácil. La forma más fácil de conseguir tu ID es que la persona que tenga acceso a tu móvil a través de una excusa para llamar, en lugar de marcar un número, simplemente marque el código para ver tu IMI. Con tu código IMI simplemente puede entrar a la página web de tu proveedor móvil y consultar tu código ID O peor aún... Puede hacer una llamada al operador de tu proveedor móvil, hacerse pasar por ti, y tú sabes lo fácil que es falsear esta información. Cualquiera que llame a tu proveedor dice que eres tú, da tu DNI, da tu nombre, o los datos que le pidan, que a veces solamente es tu nombre completo y tu número telefónico. Así de simple, pide, este es mi email y quiero que me dé mi CELID. Ahora, las restricciones y los modos dependen mucho de tu proveedor móvil. Cada proveedor móvil que hay en latinoamérica tienen diferentes condiciones y políticas de seguridad menos mal y bueno te voy a ser sincero algo que me frustra un poco es que creo que tal vez me entendiste pero no has aprendido la importancia que es el cuidar su información cuidar tu código email y sobre todo verificar que no te estén espiando porque cuando uno va avanzando en la vida hay mucha gente envidiosa mucha gente que de algún modo quiere hacerte daño con tal de su beneficio Así que trata de cuidarte, nunca está de más. Es bueno ser confiado, pero es más sabio ser desconfiado. Bueno, que te vaya bonito. Suscríbete a mi canal y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Buena suerte. Buena suerte. <risa> Un saludo para estas sabandijas. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video.